El regalo que me dio el arte de vivir a mi calidad de vida me regaló un instrumento para poder ser feliz cada día y cada minuto poder usar eh, este, recibir mucho amor interno y mucha nutrición aprendiendo a respirar Le recomiendo a la persona que aprenda que lo practique fuera de del recinto, como, como parte de, de entrenamiento de la vida diaria. Respirar, aprendiendo a amarte a ti mismo, amar a los demás, promover un, una sociedad mucho más eh, feliz, mucho más equilibrada.